Mañana El vicepresidente de la República, Jorge Glass, dio un informe sobre su gestión a la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional. Esta actividad la realizó tras un pedido voluntario al presidente de Legislativo para hablar con respecto a los casos de corrupción que giran en torno a la empresa Odebrecht. Participación en procesos de contratación Debo decir que como Vicepresidente de la República ni como Ministro de Estado, no he sido miembro de comisiones de, que generan términos de referencias para contrataciones, comisiones técnicas para licitaciones, concursos, procesos de selección de contratos, de contratistas, perdón, son procesos internos de la Administración Pública cuya responsabilidad recae en cada uno de los funcionarios, así como en los órganos de control establecidos en la Constitución de la República, la Ley estatutos y decretos, quienes hayan actuado de manera dolosa tienen que ser sancionados por el sistema de justicia. Con todo el rigor de la ley, quien sea, quien caiga, no importa, el Estado de Derecho. Supuestas vinculaciones en casos de corrupción. Me hicieron un desafío político y yo respondí con un desafío legal. Fui ante un notario, con esto respondo creo que la mitad de las preguntas que pudieran hacer, donde bajo juramento declaré que no tengo nada que ver con la empresa Caminoca ni con ninguna otra empresa. Y el que se toma mi nombre... Sea quien sea, y eso va a responder probablemente otro buen grupo de preguntas, ojalá para que no las repita y ser más eficiente. Como técnico, soy medio maniático con la eficiencia. Como no eh, lo dije ya en el tema de caminosca planteé el desafío, no solamente mi declaración jurada, que lo haga también el opositor. Operación de Odebrecht en Ecuador. Cuando Odebrecht decide regresar al Ecuador, no es que lo hemos traído de vuelta. Estábamos, además, en una intensiva campaña de difundir en el mundo la falta de cumplimiento de esta empresa. Se exigió a la constructora la reparación. La entrega, de los rodetes son unas partes donde golpea el agua, nuevas, la reparación de los que estaban en funcionamiento, un sistema de enfriamiento distinto que era necesario, todo esto determinado con informes técnicos, auditorías técnicas con especialistas a nivel internacional y nacional, el acompañamiento como corresponde a una central nueva por determinado número de periodos, la extensión de las garantías y una indemnización económica. Sigamos, por favor. algún iluminado estaba preguntando dónde estaba el pago, dónde bueno, está una copia del cheque de lo que pagaron a Hidropastaza, los 20 millones de dólares en efectivo, más todas las otras reparaciones, conjunto en valor actual neto, debe ser mucho más de 80 millones de dólares en la reparación integral de la central. Así que Odebrecht, Odebrecht reconoció su responsabilidad en las fallas detectadas de la central. El convenio fue auditado por la Contraloría. El cumplimiento de las obras fue fiscalizado por la CFE, eh, Comisión Federal de Electricidad de México, entidad estatal de altísimo prestigio técnico. La central está 100% operativa. El ahorro son 1.255 millones de dólares para mi pueblo. Aquí está la responsabilidad política. El Ecuador se respeta.